Hola mis amigos cómo se encuentran en el día de hoy, espero que muy bien mis amigos, atención, alerta, tenemos una noticia extraordinaria en desarrollo, aviones de guerra de las FDI atacan objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, el ejército israelí dice que se lanzaron ataques aéreos en respuesta a globos incendiarios en el sur de Israel, aviones de combate israelíes atacaron objetivos de AMAX en la Franja de Gaza, dijo la unidad de portavoces de las fuerzas de defensa israelí, FDI. La madrugada del viernes, la FDI dijeron que el ataque fue en respuesta a los globos incendiarios lanzados al sur de Israel el jueves por la mañana. El ataque fue realizado en varios sitios de Hamas que utilizan para fabricación de armas, dijo el ejército advirtiendo que las FDI corresponden a cualquier agresión los globos incendiarios provocaron al menos cuatro incendios menores en el sur de Israel el jueves y esta fue la última violación de un alto al fuego que se había pactado desde el pasado 11 de mayo donde se habían encrudecido los combates con el ejército israelí recordemos que en mayo se registró un pico de tensión entre Israel y Palestina y como resultado de esto que un total fueron 11 días de conflicto por los bombardeos israelíes hubieron 277 palestinos incluidos 70 niños y 40 mujeres mientras que alrededor de 8.500 personas resultaron heridas en la parte de israel el conflicto cobró la vida de 12 personas y dejó centenares de heridos desde el inicio de las confrontaciones los ataques ir israelíes han dañado al menos 18 hospitales y clínicas y destruido un centro de salud en la Franja de Gaza, mientras que casi la mitad de los medicamentos esenciales en el territorio se han agotado. Y bien mis amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí en esta emisión, seguiremos informando a medida que esta noticia en desarrollo avance y hasta una próxima emisión.